Con lo que con lo es nuestro país en materia política. Es lo mismo. Lame, prácticamente. Lamentablemente, lamentablemente porque eh, aquellas a, a, a, aquellas acciones de ayer, lo que hacen eh, que, les repito, a los, a los generadores de esas contradicciones y diferencias eh, y protestas realizadas aquí en República Dominicana, lo que les digo es lo que le dije desde el principio: se, si, aquellas acciones de los Estados Unidos validan estas que nosotros criticamos tan vehementemente en sí. sus momentos. Eso es lo peligroso, que como aquello modelo, como aquello modelo, ahora estén usando ellos la forma de nosotros eh, dilucidar las contradicciones o diferencias. Eso es lo lamentable, porque cuando tú tienes un referente, un modelo, tú tienes como una especie, esto es el caso de la fe. Cuando tú entiendes que va que ante una falta va a tener una, una, una sanción y, la, y en el caso también de, de, de la condena, tú te, tú te detienes porque es un esto, esa fe. Ese temor a la, a, a la sanción. Pero parece ser que en Estados Unidos se perdió, se está perdiendo. Esa fe y, y esa, segura, esa credibilidad. Se está, se está bañando, como usted decía al principio. No es que está bañada, es que se está bañando. Lo que quiere decir bañado. que todavía se está no, ¿no, será, ¿No será que ellos aprovecharon este político que no es eh, totalmente diferente? Un político, un presidente fuera de serie. Un presidente que no tiene ni tenía esa, ese, ese antecedente eh, político fuerte, ellos, ellos lo tomaron de chivo apiatorio, de carne de cañón para hacer estos cambios que se están viendo en la política eh, americana que ya se veía por debajo, se estaban cocinando ya, porque si usted fija, en, en, ya en dos o tres elecciones se venían viniendo cositas de, de, fa, de, de, de, de, de warning, de alarma, como ellos le dicen, de... Asa, de eh, problemas de, de votación en la Florida, problemas en Cousin, así sucesivamente hasta que llegar a un escándalo ya que ya la gente despierta y dice oh pero la política americana es tan igual como la política latinoamericana o sea que, eh, cuidado si se deterioro es ya, buscaron a, a quien podía sacar eso a flote, como eh, en, en, en el sentido de miren cómo es la política norteamericana para que se vean, miren el tipo lo utilizaron como carne de cañón para exteriorizar esto, porque ningún político eh, arraizado, político de, de, de esos tantos republicanos como demócrata, es, es incapaz de hacer una cosa de, ese, de, de esa magnitud. Muy, es incapaz. O sea, para mí, Donald Trump, Donald Trump con, su, con, su, con su forma de ser, eh, lo han dejado o lo han dejado a que él se explaye y que ponga, exteriorice la verdadera situación. Política norteamericana. Ahora, ¿qué, qué? ¿cuál es la, la enseñanza que yo pienso, señores eh, jóvenes, que podemos tener de esto como dominicano? La necesidad de fortalecer el sistema, de, el sistema político partidario en la República Dominicana. Miren, la, la, causa de todo eso, la causa de todo eso es la elección de una persona que no tenía ninguna ligación con el poder político, los partidos políticos. Es un, es un empresario, es una persona desligada totalmente del quehacer político de, de, no, no curtido en los partidos políticos, y eso es lo peligroso, que llega a ser presidente por un tema de, de, de no dejar pasar a otra, a, a otra persona de, de, de otro partido. Y perdón que lo interrumpa, y aquí es más peligroso porque aquí no hay ley allá por lo menos hay leyes, hay instituciones, hay de todo que pueden reparar y frenar un poco pero aquí esto es un esto no tiene ley, aquí hay ley, pero no hay cumplimiento. No ser, la, lo, ¿no? Ser lo que aquí hay, lo que no se cumple. Eh, Antigua, le dedicamos nosotros eh, gran parte del programa, ¿verdad?, la situación actual de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo quisiera que, que ahora nos aplatanáramos un poquito y nos fuéramos al patio, y es nuestro país. Si usted inició. Eh, su intervención felicitando a la justicia, a Suecia, ¿verdad?, a la República Dominicana, porque este es, es su día. Y también comentaba de que una de las instituciones, de las áreas en que nosotros podíamos sentir ¿no? que realmente habíamos eh, mejorado, ¿verdad?, Vamos a decir que hemos crecido, es la justicia en la República Dominicana y que precisamente hoy, Día de la Justicia, pues nos encuentra en una situación difícil. Que contradice lo, lo que, la percepción que nosotros podíamos tener hasta el día de hoy en cuenta la justicia sumida en una situación donde la Suprema Corte de Justicia como alto, una de las altas cortes en situaciones de conflicto, de fricciones y precisamente usted como experto en esa área, ¿verdad? Y un conocedor, bueno, me gustaría oír su opinión con respecto a la situación que en los próximos días se va a que va a suceder, que es donde el Consejo Nacional de la Magistratura presentará estará y comenzará a evaluar unos sesenta y pico de jueces, de candidatos, los cuales pues estarán ocupando las vacantes que hay en el sistema judicial de la República Dominicana. Ya en, eh, también, lamentablemente tengo que usar esta palabra, es peligroso el, el escenario en que se está hoy celebrando el Día de la Justicia en la República Dominicana. Porque en el para, creo que para eh, ayer o antes de ayer, había o hay a, había una, una, una convocatoria del Colegio de Abogados eh, para una protesta que se han hecho otras tantas frente a, al, al edificio de la Suprema Corte de Justicia, demandando la destitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Oye, ¿qué nivel está? Extrapolando hacia la justicia, que no tiene que ver con. ...asuntos políticos y comillos... ...los Ay, mismos... ...de no. los partidos políticos... ...de igual manera... ...hay un juez... Del, de, de, de ...un miembro del Consejo... ...de Judicial... ...miembro del Consejo del Poder Judicial... ...demandando a, a, a, al... Poder, ...al Consejo... Al, ...a su propio Consejo... ...la destitución... ...o demandando ante su no. propio Consejo... ...la destitución del presidente... De la, ...de la Suprema Corte de Justicia... ...de igual manera... Llega la celebración de este día, en el día de hoy, de, de, de, la, de la celebración de la justicia en la República Dominicana. en un momento en que el Consejo Nacional de la Administratura está convocando para la, la selección de cuatro miembros del Tribunal Constitucional que está, ha, ha venido siendo, como le está, el retén de, de las acciones que pudiera acometer la propia Suprema Corte de Justicia, en algunos, en, en, en algunos casos, en el tema de la constitucionalidad. De igual manera, en este, en este escenario, en que se celebra el día de, de la justicia, en la República Dominicana, hay una convocatoria para, el, para evaluar a un miembro de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Ortega, que va, que, que cumple los siete años que establece la ley, y hay dos posibilidades, o se evalúa su trabajo, o se, y, o se evalúan a otros tantos para eh, elegir su sustituto Traicando ¿qué usted cree que va a pasar en ese, en ese caso específico ¿qué, ¿qué cree usted que va a pasar? tratándose de la República Dominicana es casi seguro que haya una sustitución de ese magistrado por un tema de que aquí se, hay, hay, hay que cuestionar lamentablemente mucho el origen de las cosas el origen de las cosas entonces este juez es el que dirigió el proceso preliminar de, de lo que tiene que ver con, con, con Odebrecht, desde el principio, el, el magistrado Ortega. Pero la Constitución y las leyes lo que establecen es que él debe ser evaluado. Le corresponde a él también el derecho, asiste a él también el derecho, de decidir no ser evaluado y desistir de esa, de, de esa oportunidad o de ese derecho uh, que tiene. Entonces, en estos momentos, ese Consejo Nacional de la Magistratura que está convocado prácticamente en sesión permanente para eh, entre el 14 y el 19 eh, seleccionar, entrevistar, evaluar a los aspirantes a esos cuatro puestos del Tribunal Constitucional y a esa posición en, el, en, el, en la Suprema Corte de Justicia. Además, ustedes saben que el, el juez eh, el presidente del Tribunal Superior Electoral está nombrado ahí de manera interina porque la actual presidente de la Junta Central Electoral eh, salió de ese de ese órgano del Tribunal Superior Electoral para ocupar la, la, la presidencia de la Junta Central Electoral. Entonces, la cabeza. ¿Cómo es? ¿Cuál podría ser, cuál podría ser la razón, si es que la tiene, del colegio de abogados eh, pedir la destitución del presidente de la Suprema Corte de Justicia precisamente en este momento? Cuando se va a reunir el consejo, el consejo de la magistratura. La demanda fundamental es el tema de, de ellos lo acusan de trujillista, de dictador o de, de intentar imponer. Y a la verdad que el presidente, de se ha tenido, ha hecho bastante esfuerzo en no llevar nueva vez el, el proceso judicial a, a los tribunales, sino seguirlo haciendo ante, a nivel virtual alegando el tema de la pandemia, y esa es prácticamente la razón fundamental de la demanda que hace el Colegio de Abogados eh, pidiendo la, la, la destitución o la renuncia del presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia. Los tribunales, y lo hemos tratado en, en, otro, en otro escenario, señores, todas las instituciones están de alguna manera trabajando con algunas limitaciones desde mayo del año pasado. Sin embargo, la justicia se mantiene todavía eh, eh, en un 80 por ciento, 90 por ciento de sus acciones están siendo digitales o como le llaman virtuales. Y entonces el colegio de, el colegio, el colegio de, de abogados demanda la vuelta al tribunal como una manera de que los abogados puedan ejercer, puedan ejercitarse en el accionar de, de la justicia en los diferentes tipos y, lo y lo prudente antiguo no sería que precisamente en este momento cuando se va a reunir el consejo nacional de la magistratura eh, que el colegio eh, de abogados aplaudiera esta acción para de alguna manera buscar